Hasta ahora los servicios en Chile en general eh, son exentos, eso hasta 2022. Pero ¿qué pasó? Buscando recaudar un poco más y otras cosas que eh, se pretenden desde de, eh, el gobierno, se han definido ciertas políticas nuevas que hay que empezar a implementar. Y una de esas es que muchos servicios, o mejor dicho, la gran mayoría de los servicios van a dejar de ser exentos. Esto obviamente tiene... Eh, un impacto en los precios de que van a cobrar las empresas por prestar esos servicios o los profesionales por ejemplo si tú eres un contador y hoy día estabas cobrando eh, 10 mil pesos por un servicio vas a tener que empezar a cobrar o 11 mil 900 y seguir recibiendo 10 mil pesos y agregarle esos 1900 pesos a tu cliente o seguir cobrando los 10 mil pesos pero vas a recibir menos porque dentro de esos 10 mil pesos vas a tener que pagar un IVA entonces ¿Hay alguna alternativa para poder evitar pagar este IVA? Lo vamos a ver en este podcast. Lo que vamos a ver ahora es algo específico que tiene que ver con los profesionales que prestan servicios. Ya, no sirve para todo tipo de servicios, sino que específicamente para eh, cuando yo me junto con otros profesionales y creo lo que se llama una sociedad profesional. Bueno, me estoy adelantando un poquito, de esto vamos a hablar hoy día con Catalina. Entonces, a ver, Cata, lo, lo primero es entender un poco más qué fue este cambio que viene ahora, esta ley esta ley que se va a, a empezar a implementar Ya mira, igual como tú estás comentando al, al principio, la ley es la 21.420 y lo que viene a indicar esta ley es que eh, servicios que en el 2022, antes del 2023 estaban exentos desde 2023 van a pasar a ser eh, servicios afectos, ya, y el hecho de que sean servicios afectos quiere decir de que eh, se va a ofrecer este servicio, pero se tiene que recaudar el impuesto para después pagar el impuesto interno y después impuesto interno entregue eh, al Estado. Eso básicamente trata de lo que es la, la, la Ley 21.420 que empieza a regir desde enero del 2023. ¿Qué pasa con los servicios que yo realizo ahora? Porque si bien la ley empieza a, a, a afectar desde el año 2023, ¿Afecta también los servicios que yo presto en 2022 o no tiene nada que ver con los servicios de 2022? Sí, a ver si va a afectar iba a afectar de la siguiente forma. Por ejemplo, si tú el servicio lo estás prestando en 2022, pero lo estás facturando en 2023, ok, en el 2022 ese servicio no va a tener impuesto, pero ya en el 2023, como tú lo vas a estar facturando, estando vigente esta, esta ley desde enero, como te estaba comentando, ya en enero... Si tú lo facturas, lo vas a tener que facturar con impuestos. Entonces el consejo sería, si tienes un servicio prestado en 2022, factura en 2022. En 2022, no sí. Ahora, probablemente la mayoría de los que están pensando en este tipo de cosas no va a estar esperando el último día de diciembre para saber si factura no. Yo creo que ya, ya tienen resuelto. Eh, ¿a, ¿A qué tipo de...? Eh, porque eh, esto no le afecta a todos los rubros, pero le afecta a casi todos los rubros. ¿Qué rubros siguen quedando exentos y no son parte de este grupo en el fondo? Ya, los servicios que van a seguir afecto, eh, perdón, exentos, por ejemplo, de IVA, van a ser los servicios de kinesiólogo, los servicios de salud. Ya, los que no van a eh, seguir afectos, por ejemplo, eh, son los servicios de hospitalización. Los servicios por, eh, prestados por profesionales también van a seguir siendo exentos. Y los servicios de educación. ¿Y qué pasa con la sociedad de profesionales? la Sociedad de Profesionales sigue siendo exenta. ¿Qué son las sociedades Profesionales? Las Sociedad de Profesionales es una sociedad que se conforma no por una persona, sino que por varios, por, por varios profesionales eh, que estén dedicados a ese rubro. Eh, es decir, si yo soy un profesional con un título de salud, tengo que estar en una sociedad profesional que esté orientada a salud. No puedo estar en otro tipo de sociedad profesional. Es un punto importante. Y lo otro, que estas sociedades profesionales eh, van a tributar en segunda, pero también pueden tributar en primera. ¿Cuál es la ventaja de tributar en primera categoría o en segunda categoría? ¿Cuál es la diferencia principal? Ya, la diferencia de tributar en primera categoría es que van a tributar eh, sin retención y con la segunda categoría van a tributar con... O sea, van a tener que emitir las boletas con retención. Esa es la principal eh, ventaja. Entonces, ya, entonces ahí en el fondo está todo el tema del podcast. Ahí se resume todo el podcast, que es cómo emito boleta exenta. O sea, cómo emito factura boleta exenta. En realidad no son boletas ni factura exenta, sino que sería esta boleta de honorario. Sin retención y con retención. Que sería sin retención en primera categoría. Uh -huh. O sea, en el fondo, la respuesta final sería, para, para los que estén escuchando esto, por ejemplo, el contador que estábamos hablando al inicio, si yo soy contador y hoy día tengo una empresa en primera categoría, una SPA, y tributo, eh, cosa, y, y emito facturas de ventas, exentas, y quiero pasar a emitir un documento diferente, o el mismo, porque el mismo no puede ser, que no tenga retención y que no me haga pagar IVA, tengo que convertir mi SPA en una sociedad profesional, eh, para lo cual necesito juntarme al menos con otra persona, uh -huh. que también sea contador, y con eso eh, empezar a emitir boletas de honorarios, pero tributando en primera categoría. Al tributar en primera categoría no tengo retención y tributo por la norma de primera categoría normal, y ahí quedaría como exento entre comillas. Sí, pero ¿tod sí, sí, sí, está bien, pero es importante de que estas sociedades profesionales estén compuestas por los profesionales titulados de, de esa área. Yo sí, pues eso, por pues eso comenté, porque sí, tenía sí, sí, justamente sí. Con otro contado. Eh, ¿tú, tú me has repetido varias veces durante este rato que eh, es importante que sean profesionales titulados de la carrera de la profesión similar. Eh, ¿Eso por qué tú crees que pasa? ¿Crees que va a haber una mayor fiscalización? ¿Crees que puede haber un problema? En el fondo, ¿cómo crees que les va a afectar? ¿Qué les va a pasar a estas sociedades? de cosas? O con, sea, con claramente va a haber una mayor fiscalización a partir del 2023 con todas estas nuevas empresas que van a querer formarse como servicios profesionales, porque va a tener la ventaja, como estábamos comentando, de que van a poder tributar en segundo en primera, con retención o sin retención. Entonces, eso va a significar que por parte de impuesto interno existe una mayor fiscalización. Ya, vale. Pero esa fiscalización, al final, lo que busca es, en el fondo, validar que se cumplan estas reglas para... Los requisitos ah, para... Los requisitos para ser una sociedad profesional sí. que te gusta en primera categoría. Eso es lo que se busca. Ya. Eh, bueno, finalmente, eh, ¿qué consejo le darías tú, más allá de si el S.P.A. convierte en una sociedad profesional, eh, con las reglas que tú ya diste, eh, a los que quisieran pasar a esta modalidad? y en el fondo empezar a emitir boletas de honorario y dejar de emitir factura o boleta exenta. Ya mira, con todos los temas contables, y creo que en otro podcast también lo comentamos, es la importancia de asesorarse y ver esto con anticipación, o sea, no esperar al último día. ¿Por qué? Porque no es llegar y cambiarse, o sea, hay que buscar profesionales si es que uno se quiere cambiar o quiere pasar a ser una, una sociedad profesional, y el asesoramiento principalmente también es por evaluar eh, por ejemplo, la cantidad de boletas que va a emitir. O sea, si va a emitir una, quizás es conveniente quedarse con impuesto interno porque ellos tienen la emisión individual, pero ¿qué pasa si tú emites muchas boletas y las quieres emitir? Algunas con retención, otras sin retención. Y eso significaría, por ejemplo, emitir en forma masiva. Ahí lo recomendable es buscarse un software de mercado como BH Express, por ejemplo, que tiene esta opción que es de emisión individual, es emisión masiva, se pueden cargar los archivos eh, en, forma más, eh, claro, en forma masiva a la plataforma y además lo importante es que pueden quedar guardados estos archivos. Entonces yo puedo ver en el momento que yo quiera cuáles fueron las boletas que emití Masivo. por cada archivo que yo subí a, a la plataforma en forma masiva. Bueno, de hecho ha pasado que ya están llegando hace ya varios meses que están preguntando clientes que eran empresas, de hecho me acuerdo un caso particular de una, de una que era, era una SPA, y estaban en todo el proceso de transformación, y ahí aprendí un poco de cómo funcionaba este tema de las sociedades profesionales. Estaban en el proceso de transformación a sociedades profesionales, pero lo estaban viendo, o sea, no sé, yo me acuerdo, hablé con ellos como en agosto, creo, julio, por ahí. No, sí, es o importante. Sea, fue hace rato, porque no, cambiarte de, una so de, de un tipo de empresa a otro no es algo que se hace un día para otro, o sea. Si espera el, 30, el, el 28 de diciembre... No hay eh, ahí comenzar el trámite. No, no te, no te más en, no, no no, en cuenta. Claro, hay otros que están más relajados porque dicen, bueno, yo facturo una vez al mes, lo hago en enero, en bueno, un mes lo hago y facturo a final de mes. Puede ser. Pero claro, no es algo que se recomienda dejar para el final. yo obviamente, como dices tú, tienes que asesorarse porque tienen que ver todo lo que implica hacer ese cambio. Sí. Desde el punto de vista no sé, tributario los cambios, a lo mejor algunos van a tener que cambiar de root, por ejemplo, anda a ver, pues, o sea por ejemplo, si tú estás como un anzo eh, profesional prestando en primera categoría con una IRL, claramente el root ya no va a poder ser, probablemente el mismo si estás trabajando con tu root, porque ahora vas a tener que saber de root de una, de una sociedad. Entonces, eso implica también temas, no sé, pues, si tenías gente trabajando, previ red, dirección del trabajo, o sea, son muchas las cosas que implica el cambio, para obviamente lograr el objetivo inicial, que era quedar este, como exento, entre comillas, bueno, a, a fin de año es importante porque eh, la mayoría la mayoría siempre dejan este proceso eh, o este cambio para el final. Y me da la impresión que va a haber una alta cantidad de personas que van a querer pasar a hacer servicios de profesionales. Eh, entonces, si tú quieres pasar a hacer también una, una empresa de servicios profesionales, hay que asesorarse con anticipación porque es un proceso que hay que, que, hay que, que, hay que pasar, no es como... Una certificación, por ejemplo, que se puede demorar tres días o una semana, esto es algo que va a tomar más tiempo, por ejemplo, eh, el giro, eh, el cambio de ruta, eso va a depender de cada empresa, pero son cambios que no son tan rápidos, menos en un proceso que va a pasar justo en enero del 2023, donde mucha empresa le va a afectar eh, esta esta esta nueva ley. No, y insisto, y tenía un montón de temas con, eh, no sé, proveedores, estaba empezando recién. Por ejemplo, tenéis que cambiar la facturación en el agua, en la electricidad, en los teléfonos que tengáis, o sea, es estoy pensando en el cambio, un cambio drástico, que es el cambio de root, porque al final cambiar de una empresa a otra, cuando cambié la razón social o hacían presión de giro, cambiar de giro, da lo mismo, o sea, pero cuando te cambia el root, es, bien, es partir de cero, sí. porque de hecho la antigua tiene el término de giro al final, entonces... Eso es lo complicado. Ahora, no sé, yo, no, no, eso no lo conozco y no sé cómo lo hicieron ellos, no sé si podían, tra estaban transformando la SPA con el mismo root en unos socios profesionales. No sé. Pero estoy pensando en el caso que dijiste tú, o sea, en eh, basándome en lo que tú me dijiste, estoy pensando en el caso de una persona que era, por ejemplo, un contador, excepto con una IRL, con su root. Por las reglas que tú definiste, yo no entendería que eso no puede pasar con el mismo RUT hasta un socios sí, profesional. No. Entiendo que no, porque se tiene que juntar con otro y la IRL tiene esa característica, que es unipersonal. Sí. Entonces... Partiendo de esa base no podría ser. A lo mejor un SPA transformar en la sociedad profesional, no lo sé. Eso obviamente, ahí búsquenlo con su, con su contador, búsquen si eso se puede hacer. Me imagino que una empresa un día de, de decir si se puede hacer o no. Eh, porque ahí sale que transformación si nos puede hacer de una Pero independiente de eso, yo creo que lo más importante es el tema del tiempo. O sea, este podcast está saliendo ahora en noviembre, entonces... Eh, si ya estás recién ahora enterándote de esto, eh, eh, es súper complicado porque al final no te queda tiempo. No. no te queda tiempo y, bueno, ¿qué es lo peor que va a pasar? que va a tener que a lo mejor...? Posponer la emisión de documento. por poner Claro, posponer la emisión de, de boleta de honorario. ¿Qué haría yo si tuviera como apretado de tiempo? Pues pondría la emisión de boleta de honorario hasta que haga todo el trámite, porque me enteré tarde o no lo consideré o lo que sea, y me comería el líbano O sea, lo absorbería yo. Que si no, le voy a tener que subir los precios a mis clientes y eso obviamente es peor. Eso, eso es peor. Ahora, no sé qué pasa tampoco por el lado de los clientes. O sea, si a mí un proveedor un día de un día para otro me dice, mira, te voy a dejar de emitir factura y te voy a emitir horario. anualario, eh, bueno, si es si las dos son exentas no pasa nada. Porque si son exentas, a, a mí como cliente no me, no, no me cambia la figura. O se sigue para mí siendo oh, todo sí. gasto. Yo estoy pensando como en los gastos. No es lo mismo que me dijeran un, de un día para otro, oye, eh, exenta y ahora tiene IVA y tiene que pagar más. O, o, o que un día me dijeran, mira, es eh, con IVA, y ahora va a ser exenta, pero el, el IVA, me, o sea, pero no te acuerdas menos. Que, bueno, ese, ese, ese caso no, no puede existir porque en el fondo no, no, a, bueno, todos los servicios van a pasar a ser afecto. Eh, y claro, y como tú dices, al final yo creo que lo más importante eh, tiene que ver con. O sea, más importante y que nos conviene a nosotros. <ríe> el tema de la emisión, al final, eh, ¿cómo emito esa boleta? Por eso, eso, es que. Ese es otro punto del asesoramiento que tienen que recibir esta empresa y que tienen que buscar, o sea, evaluar cuántos documentos emite. ¿Me sale más conveniente buscar un software para que emitirlo en forma masiva, en forma individual? Porque, por ejemplo, en BH Express otra cosa que también se puede hacer es la codificación de los servicios. Eso, servicio. Eso ayuda Entonces, si, ¿sí? si tú eres prestador de servicio y tienes muchos servicios, realmente te conviene codificar los servicios. Sí, porque así no vas a tener que estar ingresando ni el monto, ni si es con retención o sin retención. Eh, los clientes también los puede los puede registrar, entonces ingresando al root del cliente se van a completar los datos del cliente eh, en forma automática, no va a tener que estarnos digitando siempre, y eso es un ahorro de tiempo eh, increíble. no Es el tiempo porque ahorras, sí. y, y, y no solo tiempo en la emisión, sino que también tiempo en el proceso de adquirir un software, porque otra cosa que pasaba con los clientes con los que estaba hablando, que me decían, es que hemos estado buscando software, y el proceso con el impuesto interno es muy lento, es muy largo. Bueno, yo estuve averiguando eso, creo que lo he mencionado. Cuando hablamos con el Nico, pero lo mencioné. Eh, ese proceso al final es un cacho. O sea, el, el proceso de hacer la certificación para poder obtener el permiso de impuesto interno para que te autorice a tener folios de boletas honorarios porque funciona parecido a, la foleta, a los documentos tributarios. Folios de boletas donerarios, de hecho, tiene un código de T, etcétera. Y cargarlo a tu sistema y emitir ahí, timbrar y después mandar esos documento de impuesto interno es un, es, es un es un cacho. Es un cacho. Quiere decir una joda, pero feo que diga joda en el podcast, yo creo. Eh, en cambio, con Batch Express no se pasa por ese, ese proceso de certificación. O sea, tú te registras, colocas en la clave tributaria y en, después que te registras te puedes emitir boletas al tiro. O sea, todo ese proceso ya no hay que hacerlo. ¿Y qué ventaja que tiene eso además? que como nosotros no somos los que emitimos las boletas directamente en VH Express, sino que se emiten a través de impuesto interno, toda boleta que está en VH Express se está autorizada por impuesto interno. O sea, no puede existir una boleta que no está autorizada. Lo o que sea, veo en Batch Express también lo puedo ver en impuesto interno. Claro, o sea, inmediatamente. Inmediatamente, sí. o sea, porque la boleta se genera en impuesto interno, pero a través de VH Express. Uh -huh. Esa es la diferencia con un software de mercado normal de boletas de honorario. Pero para eso también es importante tener la clave tributaria. Tienes que tener la clave tributaria. en Sí, bueno, hay otros temas... y hay... Eh, es, para esos temas vamos a hablar. Sí, vale. si, hubiese, si, si, hubiese, si hubiese clientes que estuvieran interesados en eso, tenemos también una alternativa, un plan B para los que tengan como más problemas con el tema de las claves. Realmente tenemos alternativa. Eso, no sé si quieres agregar alguna otra cosa. No, eso es el mismo. Ya. Bueno, entonces, en resumen, y para... no, nos debíamos un poco al final, pero en resumen, eh, el, el, el macro sería un, el ejemplo que se dio entre medio. Si tú hoy día eres una empresa que está prestando servicio de manera exenta, lo que tendrías que hacer es transformarte y quieres seguir así que tendrías que transformarte en una sociedad profesional ¿eh? con la regla obviamente, que Catalina mencionó y empezar a volver a emitir boletas de honorario tributando en primera categoría más detalle obviamente consulta los contos contadores, nosotros acá tratamos de aportar con un grito de arena indicarte por dónde deberías ir a consultar porque muchas veces no se sabe hay muchos que a lo mejor no saben estos cambios o los contadores no te los dicen y después de repente llega el cambio nomás y no queremos que te pase eso y si no quieres que te pasen otras cosas, suscríbete al podcast, en YouTube, activa la campanita, Haces porque no seas software, activa la campanita, eh, síguenos en Spotify y nos vemos en el siguiente podcast.